¡Hola! ¿Cómo estamos, gente? ¿Estamos aquí lo que diciendo en un nuevo video? Exacto, el día de hoy les traigo otro retillo de Skywars Yo estaba googleando, buscando qué retos no habían traído tanto los youtubers Y esto fue lo que me encontré Skywars, pero ganamos una partida de cabeza No sé cómo lo voy a poner en el título porque está muy largo Pero creo que entienden la dinámica, ¿no? Como ven, si le damos en Escape, Options, Super Secret Settings Y le damos un par de veces Y el Minecraft se te va a poner de cabeza Exacto, no es un filtro, ¿eh? no crean que es un filtro. <risa> Vamos a jugar unas cuantas partidillas con esto y a ver qué tal sale. También no se les olvide seguirme en todas las redes sociales que estarán acá abajo en la descripción. Vamos a ver qué tal con este Skywars, pero... Bueno gente, otro paréntesis, para tener una mejor Experiencia, los que estén en el celular Voltenlo solamente y así ya pues, se va a ver Normal, ¿no? <ríe> ya que también Marea bastante, es lo que estaba viendo en la edición Y si eres de PC, pues no sé cómo Se puede hacer eso, pero bueno <ríe> Veanlo desde el celular, así no habrá Problemas contra mí. Bueno gente, estamos aquí En la primera partidilla en este mapa Llamado Nesquik, ¿no? Está bueno el mapa Así que bueno, <ríe> voy a poner 20 De vida para no morir rápido, ya que estoy Viendo que es que esto está imposible, seguro que este Es el reto más imposible que he hecho y la verdad es que sí, la verdad es que sí O sea, como miedo voy a intentar una partida al revés O sea, estoy pendejo yo, ¿no? No sé si campear, o sea, no sé cómo jugarlo La verdad, si me rushan, pues está bien Así yo me hago kills, pero pues no quiero yo salir no quiero ser el que rushe Vale, estoy buscando para... ¡Ah! Ok, me cayó uno ¿Vale? ¿Vale? ¿Tú puedes, runi Ponte agua No, mano Okay, ok, ok, ok. Creo que se puede todavía, ¿eh? Estamos aineando bastante bien, lo agiteando bastante. Así que yo creo que sí podemos llevárnoslo a este chabón. ¿Me vienes de una hijo de puta? ¡Vamos! <risas> Imagina que te maten al revés, güey. Debe, debe de doler, ¿no? Que te maten al revés. O sea, debe, debe de doler bastante, ¿eh? ¿Dónde está el agua puesta? Ok, yo la puse por acá. Ok, hay explosiones. Eso no me gusta. Yo no soy fan de las explosiones. Ni de poner bloques, así que... Voy a intentar subir. <gasps> No, man, otra vez no. Un cubo. Podemos, podemos con él, podemos con él. ¡Ok! Podemos con él. Podemos con él. Podemos con él. ¡Casi se muere! ¡Qué follada! ¡Dios mío! ¡Vamos! todo tranquilo. ¡A la verga! ¡Ok, ok, Ronny, Ronny, Ronny! ¡Escóndete, escóndete, escóndete, escóndete! escóndete este cubito! ¡Y nos queda uno! ¡Y nos queda uno! Ojalá no me tire TNT, güey. Si me TNT sería muy gay de su parte. A ver, ¿dónde está este pibe o sea, no sé dónde está este pibe, la verdad ¿Dónde queda el centro, de hecho? Ah, el centro está por allá ¿Pero dónde, dónde está este? Vale, no lo veo, ¿eh? No lo veo y eso no me... Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Oh, oh! oh como topillo! ¡Cierra! Esa es la única forma que tengo de matarlo, ¿eh? Esa es la única forma que tengo de matarlo Si me tira TNT, puedo, puedo yo morir Así que esperemos que no sea tan troll Sí, es muy troll este tipo ¿eh? Uy se suicidó. Se suicidó. Bueno, gente, ganamos la primera partida al revés. What the fuck. What the fuck. Bueno, gente, estamos aquí en la última partida en este mapa llamado High Crab. Vamos a intentar hacer una normal para que después no digan, es que, porque pusiste o perro ni es que pusiste cinco coras y yo lloro porque no me hago ocho kills en un Sky Wars? Vamos a agarrar Speed, a ver qué tal nos va con el kill del Speed. La verdad es que no creo que bien, la verdad. O sea, honestamente no creo que nos vaya bien con el kill del Speed. Pero bueno, pero bueno, ¿qué se puede hacer, no? <risa> Se puede no hacer este reto y yo descanso en paz, pero no, es que yo quiero retos difíciles, brother. yo Intentaré hacer un puente. Ya que pues ustedes estarán preguntando, Rooney, ¿y los puentes para cuándo? ¿No? Que tú nomás pones kits y no pones y no haces puentes. Vaya, miren, un puente, bro. O sea, un puente, brother. Mire, mire, mire, mire. Madre mía, ¿quién ha hecho puentes al revés, eh? <risa> nada más yo, nada más yo. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! Jugador. Vale. Mm -mm. Empieza la acción, chavales. Empieza la acción, ¿no? Full recto el pop ¡Y lo matamos! <risa> y lo matamos, ¿eh? Porque no dieron que las partidas luego no son rush Da igual, mientras, hacemos, mientras hagamos pop, ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se juntó cosas ¿Qué trajer? Uy, este tipo es un vivido Vividos, no Vividos, no Vividos, nunca Me mató Vamos Uy. No, no tengo agua ¿Qué hago? No tengo agua No hay agua Esto es increíble ¿eh? Es increíble mi mala suerte ¿eh? No hay agua Ay, no, ese tipo también es un bollo, creo yo No Ok, okay se cayó también en la lava Se cayó otra vez en la lava y no nos quedan dos, tres jugadores Si matamos a esto nos quedarían dos Se cayó uno Se cayó uno ¡Volgitea, Rony, volgitea! ¡Vamos! <risa> Ven al centro. PVP. Así como viendo premio, hay que escucharnos, digan. ¡Wow! Ok, va dos cuartos. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale, vale. ¡Nos metemos con él y vamos! Va! ¡Oh! <risa> ¡Ganamos la segunda partida al revés! ¡GG, chavales! ¡Wow! Soy muy bueno en esto, ¿eh? Bueno, gente, espero les haya gustado este video. Dos partidas, pero dos partidotas, ¿no? las van a decir, Rony, ¿es que por qué grabas dos partidas? Porque quiero y porque puedo, ¿no? <ríe> y porque el maldito Minecraft está al revés. Y ya me estresé. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan. Y recuerden que a los 30 likes, otro Skywars pero Espero que les haya encantado. Y ahora sí, bye bye.